Hola, ¿cómo estás? Yo soy Henry Castellón y para mí es un gran gusto saludarte. En este video te voy a mostrar los pasos para aplicar el modo oscuro en el celular. El propósito de aplicar el modo oscuro en el celular es proteger la vista de la luz brillante, principalmente cuando te encuentras en un lugar oscuro o es de noche estoy realizando este video desde un celular samsung galaxy a 71 con versión de android 11 para aplicar el modo oscuro en el celular selecciona ajustes luego eliges pantalla a continuación verás las opciones de pantalla claro y oscuro y debes seleccionar oscuro a continuación puedes ver que el modo oscuro está activado y de esta forma puedes proteger tu vista si conoces a un amigo que debe activar el modo oscuro compártele el video para ayudarlo a proteger su vista si te gustó el video dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Hasta pronto.